¿Quiénes de vosotros habéis oído hablar de los superalimentos? Son conocidos como superalimentos porque se cree que aportan beneficios sobre nuestra salud. A ver, quiero empezar diciendo que la dieta equilibrada mediterránea es la mejor del mundo. Pero también es importante conocer acerca de estos superalimentos y si podemos incorporarlos en nuestra dieta. Algunos proceden de otros países y son poco conocidos. Los componen algunas frutas, semillas, cereales, verduras, bebidas, algas y algunos aceites. Poseen nutrientes y grandes dosis de vitaminas y minerales con propiedades antioxidantes. Y por supuesto se recomienda añadirlas a una dieta variada y completa. Algunos de ellos os sonarán el aceite de oliva, la cúrcuma, la espirulina, la clorera, el kefir, los arándanos la jalea real, el cacao puro, el coco, las legumbres y el pescado azul. Prueba a añadirlos en una base de dieta mediterránea con legumbres y verduras. Y cuéntame qué tal te va.